Surgen nuevos detalles en el caso de los dos inmigrantes hispanos que estaban desaparecidos y fueron encontrados muertos luego de un aparatoso accidente. Hemos logrado conseguir nuevos videos de este terrible accidente vial, pero el caso continúa causando polémica. Los familiares tanto de Anthony como Michael no están muy tranquilos con lo que han dicho hasta ahora sobre las investigaciones. He estado en contacto con ellos. Y han pedido a las autoridades que investiguen a fondo qué fue lo que ocurrió antes de este aparatoso accidente. Porque entre las dudas o lo que se cuestionan es por qué el apartamento donde vivía Michael estaba todo desorganizado y por qué ellos se fueron de la vivienda sin pertenencias como el celular o la cartera. Yo me contacté con el Departamento de Policía de Denver que está a cargo de la investigación. Y uno de sus voceros me dijo que hasta el momento no me pueden dar mayores detalles que ya han designado a un detective y que tan pronto tengan nuevos detalles o información relevante para compartir con la comunidad, me dejarán saber. Por supuesto, nosotros vamos a continuar dando seguimiento a lo que ocurra con este caso desde acá, desde Mundo Now. Yo soy Carlos Moreno, reportando desde Denver, en Colorado.